Thank <small> 9 de la mañana, 20 minutos. Bueno, este jueves, mañana jueves 16, a las 14 y 30 se va a estar realizando una charla en el Centro Comercial Industrial de Juan la calle una charla informativa sobre el programa Modo Digital, este programa que tiene como objetivo aumentar el crecimiento económico y eficiencia de las micro, pequeñas y medianas empresas a partir de la adopción de tecnologías digitales. Bueno, justamente para conocer más detalles sobre esta actividad, eh, estamos en contacto con María Laura Ayes del Centro Comercial Industrial de Juan la actual secretaria si no me equivoco buenos días María Laura, ¿cómo estás? Hola Darío, ¿cómo te va? Muy bien. Sí, la secretaria. Exacto, bueno, bienvenida, buen día primeramente. Eh, la charla es mañana a las dos y media de la tarde. Es, digamos, un preámbulo de lo que va a ser eh, eh, la presentación del programa Modo Digital que lleva adelante la Agencia Nacional de Desarrollo con la financiación del BID, que se va a estar desarrollando en, en Colonia próximamente. Bueno, mañana se van a dar detalles justamente en el, en el Centro Comercial. Sí, justamente. En realidad, el, el, el evento va a ser el, la semana que viene en Colonia, en el BID, donde se, donde la gente va a poder informarse realmente de todo. Concretamente la va a ser para, te... para complementar el 23 de marzo a las 18 horas, allí en el Centro Cultural AFE. Ahí está. Este, La instancia que tenemos mañana es este, una pequeña conversación con una técnica que venga, donde uno va a poder despejarse algunas dudas. Eh, quizá vos tenés este, un emprendimiento y decís, bueno, esto que en Colonia es como para mí, este, vale la pena que vaya, este qué va a haber, qué no va a haber. Bueno, de repente si tenés alguna duda y no te animas a alargarte a Colonia, podés tener una pequeña conversación o salir de dudas mañana cuando vengas a técnica de Andes este y bueno, preguntar si esto que se va a dar es como para tu emprendimiento o tu negocio, ¿no? Bien. este Esto es un poco, me parece que eh, a todas las, las empresas nos está pasando, este, todas las empresas chicas, este, porque esto está un poco también pensado, para, no, eh, por lo menos en el centro comercial tenemos muchas empresas chicas. De repente, no sé, tenés eh, una panadería o la farmacia o vendés cartera o tenés, sos herrero, este, no sé, o tenés un emprendimiento de cocina, ¿no? Y quizás no tenés las herramientas. Eh, para para poder vender su producto este, porque las empresas grandes de repente tienen este, una persona encargada de eso, ¿no? Y nosotros las empresas chicas todavía no lo tenemos, o no tenemos el conocimiento de cómo digitalizar nuestras empresas para, para las ventas. Se trata de incorporar herramientas que puedan acompasar justamente la, la dinámica que ha ido cambiando con el paso del tiempo. Tal vez el, el, el mercado de, de un comercio puede ser todo el país o, o bueno, claro. O todo el mundo siendo más ambicioso, pero en principio puede ser todo el país que una empresa de Juan la Casa, por ejemplo, venda para otros departamentos o demás eso, tal vez con herramientas de e-commerce o de comunicación de, de los productos se, se pueda llegar a otros mercados, por ejemplo. Sí, justamente. este Y de repente no tenemos el conocimiento, nos parece que está muy alejado o, o, que, o que no tenemos acceso. Y bueno, ahí este, como que vos tenés acceso a, a conocer un poco de qué se trata o cómo vos podés mejorar tu emprendimiento, ¿no? Bien, en este caso Está, se van a poder hacer consultas y todas las dudas que tengan quienes quieran participar eh, mañana a las 14 y 30 allí en el local del centro comercial pueden, pueden ir presencialmente, ¿tienen que confirmar asistencia previamente para ir concurrir? Sí, la idea es porque digo, el local es relativamente chico, entonces bueno este, la idea es que el que tiene dudas y no se anima a largarse la semana que viene a Colonia, bueno, tener una, una charla previa donde pueda Salir de dudas, que va a ser, o sea, un intercambio de preguntar y sacarse dudas antes de, de ir a Colonia la semana que viene, ¿no? Bien, bueno, recordamos un poco la idea. recordamos que esto va a ser una charla previa al evento, que va a ser el 23 de marzo a las 18 horas en el Centro Cultural AFE. Sí. El evento va a tener, entre otras cosas, por ejemplo, una charla de apertura motivadora a cargo de, de una persona referente en el territorio o en la temática. Y bueno, luego se van a dar a conocer también un caso de éxito, en, en, entre comillas, como para tal, tal vez... Eh, entender de qué se trata, de qué se está hablando, gracias a la digitalización de una o varias empresas locales del medio que puedan hacer también de, a modo de ejemplo. Bueno, y además, entre otras cosas, son algunas de las actividades de este evento que va a ser el 23 de marzo en el Centro Cultural AFE en Colonia y como bien decía María Laura, mañana 14.30 en el Centro Comercial de Juan la se pueden concurrir, anotarse previamente, recordamos los teléfonos, eh, eh, al 6.000, eh, 4, 5, 8, este, eh, y 6.000, este, para anotarse y saber si, cuántos somos más o menos para, para poder saber si tenemos el cupo, ¿no? Perfecto. Este, y bueno, y, y despejar algunas dudas antes de, de largarse. El evento importante va a ser la semana que viene donde uno va a poder ver mucho más. Pero bueno, si alguien tiene dudas y no está seguro si esto es o no para su negocio, bueno, es una instancia importante que lo tenemos acá en Juan Cárcel para venir y despejar un poquito esas dudas antes, ¿no? Perfecto. Bueno, te agradecemos mucho por estos minutos, como siempre. No, aunque por difundir. Muchas gracias, Darío. Hacemos radio con vocación de servicio, un encuentro con lo mejor de cada uno de nosotros. Música en el aire, buena vibra, entretenimiento y compañía. Música en el aire, producción, Darío Izaguirre.